Wey, wey, ¿qué es lo que ustedes dicen? Estamos por aquí, por Barahona, mi gente. Por lo Barahona, por si acaso. Ustedes saben, darle al ambiente. Es una parte otro... del mundo, ¿ves qué lo que es. Bloque y del sonido, no trabajando pilas para ustedes. Dile tú, ¿qué es lo que tú dices? por ahí. No, ustedes saben, mi gente, el bloque bro, bro. del sonido. Bloque del sonido trabajando para la gente. Dándole a la gente lo que ya quieren. Como le decía el chamaquito, estamos por aquí en una parte... Pablo Barahona. Metiendo mano, el bloque del sonido activo, ti, no Bloque del sonido, la familia, mi gente. Estamos aquí, ya ustedes saben, a meter mano en un ratico. Trabajando fuerte como, se debe, como debe de ser, ya ustedes saben que lo quiero. Estamos aquí, ya ustedes saben, estamos así, pero nos vamos a vestirnos en los camerinos ahora mismo. Ya ustedes saben, la cena y la vaina. Bloque del sonito, sonito, sonito, Bloque del sonito. ¡Sonido! yo, yo. Yo, en yeah. primer lugar le vamos a dar la gracia a Dios por estar aquí esta noche. Después yeah. la gracia de y a darle y publicidad y a su grupo de trabajo del ayuntamiento de Neiva, mi Trabajando gente. Trabajando fuerte, fuerte. Trabajando sí. siempre de fuerte, somos de Neiva, mi gente. Le traemos algo es verdad. que le luce a todas las mujeres de pueblo porque en verdad son hermosas. Es verdad, Te quiero solita, mami, para mí No quiero pa' nadie que no sea así Contigo, Contigo mi vida va lo mando arriba Que se conoce una mujer que te salvó Para estar cerca de ti Cura como tú, no hay una Y de todo para mí Dice que con tu corazóncito yo estoy liquidado Hasta el si en del mundo quiero dar tu lado que me enamore por esa razón no te quiero perder toda mi vida cambió por porque... ti esa que mi vida cambió yo un hombre feliz está era a traer vida mental... ¿Tú, ¿tú sabes cuál es? no eh, sé cuál es, tranquilo aquí, no por tiene... ¿cómo fue que tú le cantaste? Uh, me tienes enamorado me tienes enamorado yo, enamorado de tu corazón, me siento gracia Si te lo cuento, lo cuento y a mi corazón, corazón me detrás Porque tu realidad también me tiene me en el mate hey, quiero saber cosas así, si cada minuto de mi vida vete Quieres ¿Sí? la que no ¿Sí? traería a por mi sueño Baby, eh? yo quiero tener esta, y si te lo sabéis llegar Lo no, a que la boca volvete ¿Sí? Vuelvo lo que hiciste pa' matar ah. Si yo paso, sin asistir, me da yo dejo ah.